Aquí construimos pedagogía juntos, eh, por medio de la interacción entre las personas y con el medio. La aula húmeda representa la posibilidad de construir espacios alternativos y a la vez complejos para personas con discapacidad y sus familia.